Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en traumatología y reumatología. Hoy os vamos a hablar de una pregunta que nos hacen multitud de pacientes en nuestro centro y también nuestros pacientes a domicilio. Muchos conocen lo que es una tendinitis, pero en muchas valoraciones médicas aparece un diagnóstico que a veces nos llega a confusión. ¿Qué es una tendinosis? Bien, para saber las diferencias y las similitudes que tienen los dos diagnósticos hay que saber primero qué es un tendón. Pues bien, un tendón es una estructura muscular que se sitúa en los extremos del mismo músculo y que se insertan en los huesos, por lo que va a ser una estructura que va a soportar la tensión de la contracción muscular a la hora de hacer un movimiento articular. El tendón es de color blanco debido a su cercanía en el hueso y es una estructura muy rica en colágeno. ¿Pero qué es una tendinitis y una tendinosis y sus causas? Las dos son tendinopatías, es decir, enfermedades del tendón. La tendinitis es una inflamación del tendón, normalmente por una sobresolicitación del mismo, como por ejemplo pueden ser actividades repetitivas como entrenamientos deportivos potentes, sin previa adaptación de los mismos. Actividades deportivas como correr, padel, tenis suelen ser causas para sufrir tendinitis. Otras razones por las que se producen tendinitis son traumatismos directamente sobre el punto de inserción del tendón en el hueso, como caídas en hombros, codos y caderas. Y por último, también pueden ser producidas por movimientos forzados que hacen que nuestro músculo traccione del tendón produciendo inflamación del mismo. Por otro lado, la tendinosis es igualmente una inflamación del tendón, pero producida o bien añadida por algún factor degenerativo, es decir, las causas principales de una tendinosis suelen ser por la edad o bien por una tendinitis repetida, aunque también se pueden producir debido a causas externas como por ejemplo alteraciones en la biomecánica o posturas incorrectas durante mucho tiempo que hacen que nuestros tendones se vayan degenerando poco a poco y perdiendo las propiedades propias y fisiológicas del tendón. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico médico puede evidenciar una tendinitis o una tendinosis, pero no lo sabremos al 100% sin hacer previamente antes una ecografía o una resonancia magnética. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? El tratamiento de una tendinitis y de una tendinosis van a ser prácticamente el mismo. Va a consistir en bajar la inflamación y cicatrizar el tendón con medios antiinflamatorios y tratamiento fisioterápico. La fisioterapia en el caso de una tendinitis se centrará en la recuperación de las propiedades del mismo tendón. Y en el caso de una tendinosis, además de bajar la inflamación, encontrará el origen que lo está degenerando.